aprender a relativizar fallos y aceptar cada una de nuestras características físicas y psicológicas, entendiendo que hay cosas que se pueden cambiar y otras, que definitivamente no, y otras que definitivamente no. No cabe duda que la autoestima es el suelo de toda persona. Es sobre ella que se construye tu manera de sentirte y sobre todo tu manera de actuar. Por ello es muy importante trabajar en aquella con el objetivo de alimentar una autoestima sana, una autoestima estable y sobre todo una autoestima positiva. La estrategia más efectiva para mejorar la autoestima es aprender a concebirse a sí mismos, a sí mismas en términos más realistas y con aceptación. Porque siendo honestos de nada sirve querer pasar de una visión completamente destructiva de uno mismo a otra totalmente idealizada o engañosa. Lo mejor en este punto es aprender a relativizar fallos y aceptar cada una de nuestras características físicas y psicológicas, entendiendo que hay cosas que se pueden cambiar y otras que definitivamente no, aunque sea lo que más desees. Si te estás preguntando en este punto cómo mejorar mi autoestima o cómo aumentar mi seguridad conmigo mismo, continúa viendo este video porque aquí te voy a dar cinco pasos fundamentales para lograrlo adecuadamente. Comencemos. Número 1. Sé consciente de tus pensamientos. Para mejorar tu autoestima, en primer lugar, debes ser consciente de cuáles son tus pensamientos tanto como sobre ti mismo, como sobre los demás y sobre el mundo en general. Estos pensamientos o valoraciones que nos hacemos sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre lo que pasa a nuestro alrededor, suelen tener una relación negativa o positiva según nuestro sistema de creencias. Número 2 reconoce tus creencias. Si quieres mejorar tu autoestima, en segundo lugar, debes examinar qué creencias existen detrás de tus pensamientos. Es decir, muchas de tus características son neutras, sin embargo, existen creencias arraigadas que hacen de filtro en nuestra mente. Entonces, al observar la realidad objetiva y neutra, nuestro propio filtro se encarga de valorar negativamente o positivamente esas experiencias, esas características, según nuestro sistema de creencias. Número 3. Cuestiona tus creencias. En tercer lugar, cuando ya eres consciente de las creencias que... Te hacen que te mires de manera deficiente o negativa a ti mismo, para mejorar la autoestima puedes empezar a cuestionar esas creencias que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida, a lo largo de tus experiencias. Número 4. Cambia esas creencias. En este punto, tras cuestionar tus creencias, puedes preguntarte si realmente son ciertas para ti o no, o si solo son algo que alguien te inculcó puede reemplazarlas por otras que sean más objetivas y ciertas para ti. Número 5. No te ofendas. Elimina todas las palabras que tengan connotaciones negativas tales como estúpida, gordo, fea. Estos términos especialmente al utilizarlos continuamente pueden devorar tu autoestima y hacerte creer que tú eres aquello que te está repitiendo constantemente. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video you <laughs>